Hoy he decidido tener una nueva experiencia en mi vida. Fui al parque a ver si me encontraba con Dios. Todos parecían muy normales, la verdad. Este señor, parece diferente, voy a acercarme a él. Me llama a la atención, como se queda admirado de la naturaleza. Definitivamente diferente. Me agrada su sonrisa. Veré si podemos compartir algo. A ver estaba por aquí Esto es para usted. Ups, cuidado. Sí que tenías hambre, Dios. Espera, te ayudo con eso. Ay. Hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, ya es tarde, es hora de volver a casa. Creo que mejor me despido de Dios. Gracias por ser tan maravilloso, Dios, sé que estás en este Señor. te este bendiga, mi amor. He comido con Dios. ¿Qué, hijo? ¿Y cómo es eso posible? Eh, vi a, a un señor viendo las palomas. ¿Cómo? ¿Y qué más, mi amor? Eh, comí refresco y golosinas. Wow, Eso es realmente increíble. ¿Y qué más hiciste? Al final me dio un abrazo con él y me manché. Wow. Dios. ¡Padre! ¿Y esa sonrisa? Hoy comí con Dios. <risa> Papá fello, ¿y qué fue lo que usted me dio? <risa> sí. Un niño pequeño se acercó a mí en el parque. Compartimos sus golosinas. Me dio una sonrisa. Se marchó, se devolvió y me dio un abrazo. ¿Cómo? Dios está en todas partes. Lástima que tenemos un corazón duro como piedra y no podemos verlo en nuestro prójimo. Yo sé que tuve un almuerzo con Dios.